Otra opción de importación es a partir de los canales RSS tienes que buscar la revista que te interese y una vez en la revista debes buscar el icono de las RSS clica copia la url y ahora abre Zotero Connector en la carpeta oscura en el desplegable vete a nuevo canal desde url y pega la url que has copiado puedes cambiar el título clica en guardar y verás que se ha creado un nuevo apartado que se titula Canales, y debajo está el canal de esta revista. Aquí tienes la lista de las referencias, de los artículos que puedes importar en estos momentos. Puedes hacer búsquedas. Puedes importar un artículo o varios artículos a la vez. Por defecto, los importa mi biblioteca, pero puedes escoger otras carpetas. Yo tengo aquí una carpeta vacía, que se llama Social Media, y los importaré aquí. Clico en Añadir. Y ahora empieza a importarlos. Si yo voy a esta carpeta, Social Media, aquí tengo los artículos, tengo las referencias... El pdf y tengo también el snapshot que es una captura de la página web si yo voy a este enlace iré al enlace original donde se encuentra este artículo